el caso de María Persia. Es muy complejo, Sebastián, ¿no? Porque... Muy complejo, sí, claro. Eh, digo, la investigación y, y, y poder tomar una resolución, dar un veredicto, viene como enredado esto. Vos sabés que hay muchas pruebas por parte de la Fiscalía como para eh, enviar a juicio a Benjamín Pinavaría, este albañil de 20 uh -huh. años, que según la acusación... Eh, ...aquel 16 de julio fue hasta el domicilio María Pía Persia... ...donde él trabajaba justamente... ...la terminó estrangulando con una campera... ...y se terminó eh, robando una suma cercana a un millón de pesos... ...al mismo tiempo hay muchas pruebas... ...de coartada, de la defensa... Eh, ...para decir, bueno, en realidad no fue él... ...él fue al domicilio a buscar el dinero... ...de hecho es la imagen de las cámaras de seguridad... ...pero no se ve que ingrese al domicilio... Eh, tiene forma de justificar todos los gastos que hizo él ese fin de semana antes de ser detenido. E incluso lo que plantea la defensa es, antes hubo un robo en esa misma propiedad, ubicada allí en la sexta sección, cuando era de otros dueños, cuando no era de María Pía Persia, y los ladrones ingresaron por una puerta trasera, porque eh, no podemos validar esa teoría también y apuntamos contra Benjamín Pinavaría. Esto se discutió el viernes pasado en una audiencia ante un juez... ...donde justamente eh, el fiscal de homicidios, Carlos Torres... ...entiende que la investigación está cerrada... ...y que esta causa debe ventilarse en un juicio... ...a la postre va a ser un juicio por jurado... ...porque eh, Benjamín Pinavaría está imputado por femicidio... ...y por homicidio a causa... ...por lo que arriesga una pena de prisión perpetua... ...el fiscal entiende que están todas las pruebas agotadas... ...en esta investigación... Y eh, la defensa, el abogado defensor Francisco Castro lo que planteaba es, bueno, a ver, faltan realizar algunas pruebas, por ejemplo, la reconstrucción, una reconstrucción del hecho, para ver si puede existir esta hipótesis que planteamos nosotros de que otro ladrón puede haber ingresado por la puerta trasera de eh, una puerta que da al patio justamente de la casa de María eh, Pía Persia. Y también falta tomar algunas declaraciones testimoniales que hemos pedido y que el fiscal no las tomó en busca de reforzar nuestra teoría defensiva. Lo que resolvió el juez Juan Manuel Pina es darle la derecha a la fiscalía, porque el juez entendió que la reconstrucción del de, eh, hecho se puede realizar en cualquier etapa previa al juicio, o incluso durante el juicio, y también que estos testimonios el fiscal eh, llamó unos días a que vinieran estos testigos para declarar y no se presentaron ni los testigos ni los abogados defensores. Entonces entiende el juez que... Y comparte con el fiscal de que está agotada la etapa de investigación primaria. De todas formas, es una resolución que se puede apelar por parte de la defensa. Hasta ayer consultamos y estaban evaluando a ver si lo apelaban o no. En caso de que no decían eh, ir a una instancia superior, quedará firme el fin de la investigación muy rápido, te digo, porque sí, sí. esto fue el 16 de julio, así que en un poquito más de tres meses la fiscalía logró cerrar la causa y bueno luego restará fecha para el juicio por jurado, que ya seguramente claro. pasará para el año lo que viene. Lo que yo te decía, Seb, es que hay casos en donde pareciera estar todo mucho más claro. ¿no? Sí, en claro. este, a, a cada acusación hay como una respuesta eh, por lado cuál, del acusado. ¿Sabes Entonces... qué es lo que falta, que es el punto clave? Eh, que explique al eh, Benjamín Pina María por qué estaba su ADN en la campera con la cual estrangulan a María Pía Persia. Uh -huh. Que incluso él, en la audiencia de prisión preventiva, dijo, yo tengo una explicación para lo del ADN. Se ha rumoreado, se ha dicho como que eh, María Pía Persia solía invitar a los albañiles a, ser, a comer claro. adentro del domicilio, por esto puede haber quedado el ADN. E incluso la defensa también cuestionó en algún momento que la, la prueba no fue preservada en forma correcta. Que la campera fue guardada con otros elementos en una bolsa antes de enviarla al laboratorio de huellas genéticas y ahí se puede haber contaminado justamente esta prueba. Veremos si sostienen esa, esa teoría. E incluso la defensa apunta contra otra persona, uh -huh. y no la hace directamente, pero sí apunta contra otra persona que hizo movimientos muy similares a Benjamín Pina Barilla y dice, bueno, ¿por qué no es él el sospechoso claro, y, y si sí nuestro cliente? Así que está interesante la causa y si se termina de confirmar que va a un juicio que puede ser juzgado por cualquiera por ustedes, porque va a ser por jurado popular, va a ser más interesante todavía, así que vamos a estar siguiendo esta causa. Muy bien.